y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio y miren lo que tenemos por acá de eso les vamos a hablar el día de hoy a pesar de que en el video de aquí arriba el de la semana pasada hablamos en detalle sobre este panel solar y este otro video que te dejo aquí arriba habla sobre la batería hoy las vamos a combinar así que vamos a ver cómo se utiliza el panel solar cómo se combina también con la batería las ventajas, las desventajas así que quédate porque verá que hoy vamos a estar cargados de mucha información y este combo, me encanta. Un, dos, y un, dos, tres, y... Claro que sí, porque en el video anterior nos fuimos a este parque fantástico como lo pudiste ver y le estuvimos hablando sobre todo este panel solar. De verdad que es uno de mis favoritos y lo vamos a estar chequeando el día de hoy y lo vamos a combinar con la batería. Hoy te vamos a mostrar cómo instalarlo, cómo ponerlo en la dirección perfecta para el sol para que puedas cargar tu batería. La Sal, Quebec. Mientras nosotros viajamos, a me gusta dejar la Blue Yeti aquí. De verdad que sí, porque tengo acceso a todos los dispositivos y aquí puedo ir viendo cuánto tiene ya de carga y cuánto se va cargando. Pero, ¿cómo lo hago? Bueno, mira, yo agarro, le conecto el cable aquí y lo bueno de nuestro vehículo es que aquí tiene muchos puertos. Aquí tiene los puertos de carga, pero aquí también tiene un puerto de, este, de corriente normal de casa. Entonces, yo conecto aquí. Y entonces mientras nosotros vamos rodando, ella me está dando muy buenos watts para poderla cargar Así que voy cargando mis dispositivos, pero también la voy cargando a la batería Así que para nosotros es ideal siempre dejar la batería allí Y así como pudimos probar cómo funciona en su totalidad esta batería solar Como lo pudieron ver en el video anterior, lo conectamos de muchísimas formas como se puede utilizar en nuestro viaje a la computadora hasta imagínense una lavadora portátil algo muy importante cuando uno está viajando imagínense así que vas a poder encontrar toda esta información lo pudimos conectar a una nevera eso lo puedes hacer prácticamente solo con Blueti pero la aplicación fue algo que me de verdad que me sorprendió muchísimo con todas las opciones que tiene esta batería de verdad que se pone al día con todos los trabajos que podemos nosotros hacer online estemos donde estemos vamos a tener siempre corriente con nosotros Vea que es una, una herramienta fundamental poder tener la energía del sol poder captarla en esta batería y miren aquí nos está dando 161 watts directo así gratis pero algo muy importante que tienes que hacer tú es que no colocarla sin saber que luego le va a dar sombra. Miren como aquí el sol no da directo porque este panel solar necesita siempre tener una luz directa así que le llueva ese sol directo. Que no tengas ningún árbol a ningún lado para que puedas aprovechar al máximo y durante el día tú lo vas a ir moviendo poco a poco, como te lo mostramos en el video anterior, las patas que tiene por detrás. Así que esta es una gran herramienta. No importa cuál sea el panel solar, tienes que ponerlo en una buena dirección, en especial esta marca. Blue Eti tiene excelente calidad, lo puedes agarrar de esta manera, no es nada difícil, muy práctico, tiene su sistema de cableado por detrás, así que tiene esos cables M4 profesionales que son este, waterproof, así que ten cuidado de, no te, de que no te llegue la sombra de esta manera, así que lo vas a poder colocar de una forma ideal. No obstante, Blue Eti tiene otro sistema, otro modelo que también está en 120 watts como en 200 watts que también tiene el mismo sistema de cableado tiene las mismas herramientas y componentes solamente que es de 120 watts el que nosotros tenemos es de 200 watts en cambio estos son unos elásticos que se ponen de una sola forma y ya el de 200 watts que nosotros tenemos verá que se puede regular igual tiene sus estuches se puede miren, plegar fácilmente está otro modelo de la Blueti también me gusta mucho pero es de 120 watts como te lo estoy diciendo así que lo vas a poder colocar de esta manera ojo esta versión es más económica de Blueti lo puedes colocar de esta forma y verá que vas a poder conectarlo con cualquier batería solar tanto como las Blueti como de otras marcas. En nuestras casas a nosotros nos gusta Blueti en especial, este modelo de la 3B EB3A de 600 watts, que la pudieron ver en el video anterior. De una vez nos está dando, miren, 160 watts allí, gratis, disponibles para ti. Les voy a explicar cómo estamos utilizando en este camping, cómo estamos utilizando el panel solar a su máxima disposición y la batería, todo a la misma vez conectado con la nevera. Tienen el panel solar, entonces sacamos el cable, lo conectamos con el M4, lo tiene derechito, lo puse en el ángulo mejor posible, está un poquito más de 45. Lo importante es que la sombra sea Perpendicular que sea igualmente recta atrás, porque hay veces que la sombra va y viene, eso quiere decir que no está derecho. Entonces, yo les aconsejo que la sombra sea derecha atrás. Entonces, bueno, venimos con el cable, entonces colocamos la blue aquí, le ponemos algo para taparla del sol, y aquí estamos ya cargando, está al 99%. Pero a la misma vez está consumiendo porque necesitamos que la, la nevera esté conectada. Entonces, veamos. Estamos Está entrando 68 watts. Y aquí está cargando 7, 9. Debe ser que la nevera se está en stand-by. Pero bueno, sigue el cable de la nevera por aquí. Miren, conectamos la nevera acá. Entonces, por acá está la nevera. Aquí se los números. Está a 3 grados un lado y menos 7 el otro. Prendida. Entonces, a la misma vez, ella tiene su propia batería. Miren cómo está aquí, quiere decir que ya está full. Entonces, ella va utilizando la energía de la batería que se está cargando con la Bluetti, pero a la misma vez, la Bluetti la estamos cargando con el sol. Bueno, a esta hora de la mañana se está cargando con el panel solar, comenzamos a cargarlo y eran las, tenía ¿qué? como hace dos horitas, más o menos, pero estaba como en 44%, miren que a esta hora, ya un tiempito después, con este sol, que no es el mejor mejor sol para que se cargue, miren todo lo que ya ha ido subiendo, que ya está a un 87% y le están entrando 93 watts claro, el panel solar es de 200 pero sabemos que todo dependiendo de cómo está el sol, cómo esté el mejor ángulo del panel solar. Y poquito a poquito va subiendo. Mira, ahora 101. Porque acaba de salir un poco más el sol, 102. Y bueno, digamos que está buscando casi casi el ángulo perfecto. Y todo lo puedo monitorear aquí desde la aplicación. Porque en este caso. Miren, yo puedo estar cargando y puedo estar enchufando otro dispositivo, la nevera u otra cosa. Por el momento no es nuestra idea, nosotros solamente estamos aprovechando de cargar lo máximo para conectar después la nevera. Bueno, ya después de ver este unboxing vamos a entrar directamente a la página de blueti.ca aquí en Canadá y ya directamente en la parte de compra podemos ya ir viendo todas las opciones que hay. Mire, Hay grandes baterías para los proyectos que tú quieras. Todos los modelos de paneles solares son los que vamos a ver en este momento. Bueno, miren, encontramos ya tres. El de 200 watts de PV, también tiene que ver el de PV de 120 pero por lo menos este. Es el que nosotros tenemos, el que ustedes han visto en todos los videos. Está este que es un poco más corto, que es el de 120pb porque tiene la, la parte plástica. Y este otro es el nuevo, el nuevo de 350. Pero bueno, vámonos a ver este que es el que ya tenemos. Este es el precio. este Y ya van viendo ya todo lo que son ya las especificaciones aquí. De verdad que me encanta mucho porque en la página de Blue Yeti ustedes pueden encontrar todos los detalles y ustedes pueden decir si es el panel solar ideal para el proyecto de ustedes, miren las paticas de atrás como las habíamos visto, pueden compararlo, los otros tipos de paneles solares como no carga muy bien por la separación de del este, silicio como lo vieron en, en los vídeos anteriores y aquí podemos seguir pasando, tiene muchas fotos, muchas descripciones y miren cómo podemos colocar tres series de paneles solares de esta manera van a poder agarrar 2, 4, 600 watts a la perfección así que hay muchas muchas opciones vamos a curiosear este miren tres paneles solares el precio que tiene aquí pero aquí ya estamos hablando de que cada uno me da 350 watts así que ya esto es otra gama este, este es para allá otro tipo de proyecto de alta de alta gama pero es que sí están geniales de derecho Creo que este tipo de panel solar, los silición están puestos de otra forma para comprimir más el espacio. Porque son del mismo tamaño, pero miren que igual este, el, este, tienen, perdón, tienen menos espacio que se pierde. Así que bueno, vamos a seguir viendo por aquí. Vamos a ver otro de los tantos, tantos productos que usted puede encontrar de todo. Así que estén donde estén van a tener simple información. Y esta es la batería de 600 watts. Este, miren, aquí está el precio. Siguen teniendo su precio promocional. Miren, acá tienen 50 dólares de rebaja y quedan 6 horas 46 minutos a fecha de publicación de este vídeo donde van a tener seguir teniendo esa oferta y si quieren combinarlo este es un precio ideal porque si ustedes quieren comprar los productos por separado sobrepasan los mil dólares y por lo menos acá si lo quieren combinado tienen una mega mega oferta ya sea que compren el compren el panel solar de 120 o el de 200 y esta batería de verdad que es ideal cuando estuvimos de camping muchas personas se nos acercaron wow es pequeña es súper fuerte así que recomendada pero por otra parte nos vamos nos vamos porque hay un videito que le teníamos guardados a ustedes y es de cómo encontramos nosotros la carpa. Y nos han preguntado muchísimo si Marlis lo voy a seguir manejando. Pues sí, sigue practicando y aquí lo van a ver. Entonces en el próximo, en el próximo video van a poder ver toda esa información. Cómo logramos, hasta dónde llegamos para tener nuestra carpa de techo así que no se lo pierdan porque es un video bastante bastante genial así que nos vemos la próxima semana aquí mismo en viajando al latino